...cabeza, hombros, rodillas y pies. ¡Gracias! Casi boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas sí. y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 camión Girando van por toda la ciudad Los limpia hacen swish swish swish Swish swish swish swish swish swish Los limpia hacen swish swish swish Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip pip pip Pip pip pip pip Pip pip pip El claxon del camión hace pip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 me lastimé, gato gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla.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 Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos. ¡Yum, jump! Un asalto al estanque donde estaba más fresco. Ahora solo quedan tres ranas. Tres, dos, uno.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 Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar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 Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía.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 Con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Diddle, diddle, dumpling, mi hijo John.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 La sigo a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas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 Se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño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 brillante, la primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera tener en mi deseo esta Brillante La primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera Tener en mi deseo esta noche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 Pequeños, indios Diez, pequeños, indios Diez, nueve, ocho Pequeños, indios Siete, seis y cinco Pequeños, indios Cuatro, tres y dos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 W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N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 V, W, X, Y, Z